Estamos a una sola semana de lo que va a ser Love Light Superstar. Bueno, de lo que va a ser no, sino de, de, de la estrenación de la emisión. Es que no me sale hablar bien. Más a la mañana. O sea, si no son las 7 de la tarde, no me, no me despierto. Revelaron ya lo que es el último tráiler. El segundo tráiler y el último tráiler de Love Light Superstar. Y lo quiero ver. Quiero ver esa magnificidad. Magnificidad no es una palabra. Magnificencia, eso creo que sí es. Pero no no equivale a lo que yo estoy sintiendo. Estoy sintiendo porque tengo una caja acá. Tengo una caja acá. Y, y lo van a ver después. O sea, este video sale antes. Si viste ese video primero y después este, me recagaste. ¿Qué dijo? ¿Qué <tose> dijo? 当然そしてとにかく ¡Ah! ¿Eh? ¡Caso ¿Eh? pues que había! ¡Ah! ¡Chao, merito! una semana no falta una semana una semana, una semana. ¡Ah! hace mucho ya abandonamos ese sueño de que haya un cameo uno dos o tres o dieciocho cameos de las anteriores eh, idols, ya abandonamos ese sueño hace mucho, sueño que todavía persiste con Nishigasaki, bueno, pero bueno, la buena noticia es que pese a todo lo que pasó, bueno, buenas y malas noticias, la mala es el accidente que ya se enteraron, y si no se enteraron, eh, bueno, qué mal por ustedes. Sayurin, Paichan y Liyu el 3 de julio sufrieron un accidente Bueno, no es que sufrieron un accidente, sino que estuvieron involucradas en un accidente Ellas no fueron porque estaban en un taxi, pero están, todos bien, están todas bien el, Heridas menores, Liyu creo que tiene un maritón, pero están todas bien Esa es la mala noticia la buena noticia es que si bien se va a estrenar el 17 y nosotros lo íbamos a ver en plataformas de streaming el 19 recién, o sea 48 horas después. Resulta que en Crunchyroll ya va a estar ese mismo día, el 17. Así que el 17 a las 7 de la mañana en Argentina, a las 7 de la tarde allá en, en Japón, ya se va a poder ver el episodio. Así que bueno, lo, los domingos van a ser lindos. Los lunes no, los lunes son una garcha, pero los domingos van a estar buenos. Así que nos vemos.